Jueves 20 de noviembre. ¿Qué están reclamando los ayudados? Oh, reclamando, reclamando la ley que nos está desplazando lentamente para nosotros para para el municipio de Medellín y parte de Colombia. Nosotros no existimos aquí en Anahal ya creen que todo se acabó y en este momento habemos mal del 90% todavía en Narajal y estamos pidiendo exceso para todos si la torta es así de grande que la de Narajal les toque este pedacito siquiera no estamos pidiendo más que tenemos que irnos de aquí tenemos que irnos eso se sabe pero que sean justos y equitativos con nosotros con los trabajadores con los comerciantes o sea y, y los de vivienda aquí en Narajal aquí hay niños aquí hay ancianos aquí hay toda clase de personas por las injusticias que ha cometido el edulcor nosotros los, los trabajadores los mandan a pasar a gol. dicen que están muy aburridos vivienda no sabemos para dónde nos van a mandar con la hora no la te es ahora que nada? van a tomar toda la ¿eh? no, pero para lavar un carro, ya eh, que yo los pago si me toca con los compañeros entiendan las un poquitico eh? A marcha por la protesta de los de Naranjal y Arrabal. ¿Dónde vamos? ¿En qué parte vamos? Vamos en la 64 al frente de la Macarena. En la 63 al frente de la Macarena. ¡Se vive! ¡Se siente! Arrabal está presente! ¡Se vive! ¡Se siente! No, señor. ¿Cómo te llama? Héctor Alonso Tejada Héctor, ¿Usted qué hace? ¿Qué es el Naranjal? Soy promotor de nuestro comité de la calle 45 con la 63B Soy mecánico hace 40 años en el barrio ¿Por qué dejaste de trabajar hoy para salir a marchar? ¿Cuál es la, la...? Porque dejé mis clientes que tenía en manos de otro compañero de trabajo para yo apoyar la marcha en que estamos que estamos haciendo. Que el censo todos. ¿Por qué? Porque es que el Edu nos está quitando el derecho al trabajo, promoviendo y diciendo que Naranja se acabó y Naranja no se ha acabado. El proyecto está perfectamente bien. No nos estamos oponiendo a la renovación sino que nos indemnicen como debe ser la situación y cómo les va a los que ya se fueron ya les está yendo muy mal muchos ellos diciendo que están aguantando más hambre que nosotros acá porque es que me están sacando me están sea me están prácticamente pisoteando mi derecho al trabajo por eso estoy acá estamos exigiendo que nos respeten nuestro derecho al trabajo no estamos en contra del progreso, pero queremos que nos hagan parte de ese progreso. De ese progreso eh. Yo llevo 32 años. Y yo llevo casi 40. Yo me llamo Rubén Darío Moreno García. Foco. Estoy casi desde el 78 por aquí y no me reconocen ni, ni salgo ni siquiera. Entonces no hay derecho a eso, mi rey. No, mar, no marchan pensando en que va a llegar un trabajito entonces les, ellos pensando ya una comida a la casa lógico es entendible todo eso lo entendemos solamente pedimos que hagan las cosas al derecho de que lo que tienen que hacer está en el decreto 1309 que es mejorar el mejorar o dejarlo en iguales condiciones el trabajo y la vivienda y si nos vamos al caracol, donde están desplazando a las personas, nos damos cuenta de que eso no está ocurriendo. A favor de los ricos, a favor de los ricos, a favor de la gente, a favor de los ricos. La empresa, la IU, está haciendo ya desalojos donde hay habitantes de personas adultas, donde hay mecánicos, sin importarles a dónde van a ir o qué van a hacer. El decreto 1309 nos habla que primero nos tienen que solucionar los problemas y después ellos hagan todo lo de ellos. Que están pagando a precio de huevo lo, lo, el metro cuadrado. a lo Prometieron que todos los, los trabajadores les iban a ubicar en otra parte, que iban a dar apartamentos a, a los a los inquilinos. No están dando nada. Están abusando con naranja le están quitando a gente pobre no a gente rica protestando protestando porque esa no es la forma de hacer democracia porque están imponiendo cosas que realmente el gobierno no debe imponer si un alcalde en este momento un saludo muy cordialmente a él porque le comento que lo que está haciendo es contra la democracia porque nosotros tenemos en Darajal más de 40 y 50 años y de un momento a otro un alcalde a la cual nosotros votamos por él y resulta que en este momento este alcalde va contra nosotros y quitándonos lo que es de nosotros para, para más que todo por acompañamiento también de las de mis compañeros porque a mí también me va a tocar yo voy para allá también yo sé que a mí me va a tocar y, y va a estar y como yo también estoy en una zozobra porque no sé qué voy a hacer ¿Por qué? Porque realmente nosotros exigimos nuestros gobernantes para que gobiernen bien y no gobiernen mal y se queden con la plata de los pobres. Se enriquecen a costa de la plata de los pobres. ¿Por qué imponen, porque no hay un arreglo, que es lo más adecuado, un arreglo formalmente. Cuando se hace un negocio las dos partes deben de quedar contentas, no solamente una. El que está quedando aquí es la señora Lidu y el señor alcalde y eso no es democracia. A mí no me han ofrecido nada, pero me doy cuenta que ya han despropiado gente y hay gente enferma, hay gente enferma porque hay gente que tiene 40, 50 años y no tiene nada, y están enfermos. ¿Por qué? Porque el señor alcalde, el señor de la idula, se está matando. Exigimos operador social para solucionar primero lo de los moradores. Viva la unidad de Naranjal y Arrabal contra el engaño del alcalde y la educación. Señor alcalde, reflexione, señora Lidús, reflexione, que ese no es la forma de imponer. Naranjal está vivo y a su servicio. Exigimos el reasentamiento en Naranjal y en Arrabal. Exigimos, exigimos...